¡Qué bueno! ¡Ay, dos tíos, manos ¡Mi amito, tío! ¡Fue el de mí! ¿Cuánto tiempo sí. me dio? ¿Qué tal el veranito? ¿Bien? Miami. Hombre, yo también me iría Miami. ¿Cómo te ami? Sí. Eh, te amo. Te ¿Qué tú, tú te ami? Es que habría que poner a estar aquí otra vez. Sí, sí, sí. sí. Miami Buah, bueno, la que hemos pasado. Pero bueno, mira, para eso nos hemos juntado desde aquí para dedicarles a todos nuestros compañeros y compañeras de todos los colegios y de la fundación. Pues, pues un temazo ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cantar, ¿eh? cantar, cantar Con esta voz, mira un día fatal Da igual, pasa lo importante es El calor y el ordenador <risa> Así que nada, os dedicamos esta canción Para que os transmitamos fuerza, energía Para pasar este curso nuevo que empieza ahora llega, cogerlo y... con, muchas ganas, con muchas ganas Eso es que Seguro, seguro que vamos a ir Ánimo, suerte, fuerzas, energía. A vosotros y vosotras. A vosotros. Son tiempos difíciles para esto de educar No subían la radio y no nos dejan respirar somos supervivientes y lo tenemos que lograr con todos nuestros proyectos, educación ecosocial. Yo quiero ver un cole diferente, donde los cuidados sean importantes para la gente. Yo quiero ver un cole comprometido, tus ideas y las mías, y juntos construimos... el reto de dirigir todos los proyectos que surgen aquí. Tenemos la esperanza y las puertas para seguir. Si el profesor profesorado avanza, el alumnado querrá venir a compartir un cole diferente, donde los cuidados sean importantes para la gente. A compartir un cole comprometido, Ideas y las mías Y juntos construimos Tengo ganas de tener Lo que ya tenía Una clase, un espacio Con mis niños y mis niñas Enseñar o algo que compartir. Unas caras sin tapar, dichosas mascarillas.